Vamos a proceder al, al juramento. Bueno, señoras y señores, la Universidad Nacional de Córdoba les hace entrega por intermedio el título que acredita la suficiencia en la profesión que han elegido. Fruto del esfuerzo de toda la comunidad nos compromete a su servicio. Por ello, esta universidad les pide juramento o compromiso la fórmula que hayan elegido. Ahora no se comprometen a trabajar para que el conocimiento sea empleado en forma socialmente responsable. Y no usar la educación para ningún fin encaminado a dañar el sí, entorno, considerando antes de actuar las implicancias éticas de su trabajo? Sí, jura. No se Jura. Prometen a las sí. y académicas que estén al servicio de la justicia, la igualdad social y los valores democráticos de nuestra comunidad. Adicional los derechos humanos? Sí, oscuro. Oscuro. Oscuro. Ya. La educación pública y gratuita. No fue necesario con la Universidad Nacional de Córdoba, respetando los principios esenciales planteados en nuestra histórica reforma universitaria. 18, oh. El 18, plasmado en nuestro estatuto y reglamentación vigente. Ahora sí, la respuesta de ustedes. Sí. ¿Y juro. Sí. ¿Y ¿Y me, juro. Me, juro. No, juro. ¿Y ¿Y me comprometo. Me comprometo. Me comprometo. Sí, me comprometo. Sí, sí ¿Y me juro. Juro. ¿Y juro. Juro. Me comprometo. Cuatro. Cuatro. Me comprometo. Uy, me comprometo. No y me comprometo. Te juro. Te juro. Te juro. Te juro. El cumplimiento de este compromiso se reconocerá. Honor, ahora sí los aplaudimos a todos. ¡Oh! <risa> ¡Oh! <Sí>. ¡Oh! Bravo, <risa> sí. ¡Oh! ¡Oh! Eh. ¡Oh! <risa> <El micrófono, ¿sí? risa> <¡Pelicidades! risa> Felicitaciones a todos Felicitaciones Felicitaciones a todos Con toda la cara roja Gracias Ahora pueden hacerse un rico almuerzo Premio Sí, pueden Sí, pueden petejar No, es No, Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, a todos. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Felicitaciones Lucía. Felicitaciones. Felicitaciones a Juli. Felicitaciones Juli. ¿Eh? Felicitaciones. Felicidades. Felicidades. Felicitaciones. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Felicidades. y vive la universidad pública. Sí. Oh. Viva. El compañero, le voy a poner un, un Pero, segundo en mute ahora. Te amo. Chao, gracias, mija, te quiero. No, mi amor. Ay, es que Beta está. No sé dónde se puede dar para mí. Se... Gracias. No sé dónde se fue. Beta.